Eh, hola, me llamo Fidel Manrique, eh, soy director técnico de Mira lo que te digo. Y bueno, eh, Mira lo que te digo al final eh, es un conjunto de varios departamentos técnicos que están conectados entre sí para ofrecer eh, accesibilidad audiovisual. A saber, eh, el departamento de accesibilidad audiovisual, el departamento de subtitulado, departamento de gestión de directos y de estenotipia el Departamento de Diseño Gráfico y el Departamento de Accesibilidad en Web. El Departamento de Accesibilidad visual es un poco, digamos, el centro neurálgico de, de, mira lo que te digo, aquí llegan prácticamente todos los proyectos en primera instancia y desde aquí se hace una primera valoración para luego poder eh, ofrecer e ir redireccionando estos, estos servicios a los diferentes departamentos para poder ofrecer el trabajo. Aquí es donde empieza un poquito la magia, empieza a cobrar forma un poquito lo que es la, la accesibilidad. Eh, en el departamento de accesibilidad visual eh, tiramos un poquito más por el tema de lo que es eh, edición de vídeo, lo que viene siendo un poquito más de grabación y demás, eh, pero siempre atendiendo a las necesidades del, del usuario. Hay que tener en cuenta eh, que en MQD también hacemos proyectos de, de investigación ¿vale? relacionados con el mundo de la accesibilidad, al final, la tecnología y la accesibilidad van unidos de la mano. De hecho, tienen que, tienen que ir unidos de la mano y son prácticamente inseparables. Eh, hay que tener en cuenta eh, que casi todos los avances que ha habido en accesibilidad o en esta materia eh, van precedidos siempre de un avance tecnológico. Pues, mismamente, desde los años eh, 70, por ejemplo, que se inventó el, el teletexto para ponerlo en la BBC, eh, se ha podido utilizar eh, lo que es la, la escenografía y, la, y permitió introducir subtítulos en, en teletexto pasando por los lectores de pantalla, por ejemplo, que permite eh, que millones de personas puedan utilizar eh, todos los días los ordenadores eh, que tienen deficiencia, algún tipo de deficiencia o discapacidad visual. Y por supuesto ahora eh, lo que se está trabajando más que es la realidad aumentada y la realidad eh, virtual que está permitiendo que la lengua de signos sea un poquito más accesible al, al facilitar de alguna manera su visualización en dispositivos móviles. En este departamento también lo que se hace es todo tipo de grabaciones de lengua de signos, audio signo guías, eh, guionizado de, de audiodescripciones y por supuesto también eh, hacemos algunos cursos, impartimos algunos cursos de accesibilidad, de subtitulado, rehablado y por supuesto eh, instalación de bucles magnéticos, que no hay que olvidarlo. Vale, otro de los departamentos que forman, mira lo que te digo, es el departamento de subtitulado, aquí nos encargamos de, de todo lo que es el subtitulado para televisión, en sus dos modalidades, la modalidad enlatada, es decir, series, películas, pues, documentales o dibujos animados, y luego su modalidad en directo, que es un poquito la más complicada y que abarca todo tipo de, de eventos, pues desde magazines, por ejemplo, hasta, hasta eventos deportivos como puede ser fútbol o puede ser una retransmisión de automovilismo. Eh, la principal característica de este departamento es que siempre está interconectado con las redes del cliente y, por lo tanto, puede ver en directo qué tiene que subtitular, cuándo lo tiene que subtitular y, sobre todo, en qué canales tiene que subtitular o hacer accesible este contenido. Eh, en este departamento lo que se utiliza principalmente es eh, el rehablado. ¿vale? Esta, esta técnica es un poco una reformulación eh, de un contenido eh, con la voz y a través de un sistema de, de reconocimiento de voz entrenado. ¿vale? Eh, es mucho más sencillo, por ejemplo, que otros métodos de escritura rápida que utiliza, que utiliza mira lo que te digo, como puede ser la estenotipia que luego, que luego comentaremos. Eh, en este departamento es muy importante que todo el personal que trabaja, que trabaja aquí eh, tenga que tener unas características eh, bastante comunes o, o afines, como puede ser, por ejemplo, un perfecto conocimiento de, del idioma, eh, una gran memoria a corto plazo, también tiene que tener eh, una gran capacidad de síntesis y, por supuesto, un buen dominio de la voz. Esto puede sonar un poquito a que es el perfil un poco de un intérprete de idiomas, y al fin y al cabo, un poco lo son, ya que el reablado no deja de ser una interpretación intralingüística, ¿no? lo que pone de manifiesto un poquito lo que es el, eh, la complejidad de, del perfil que se necesita para desarrollar este trabajo. Eh, por otro lado, también es muy complejo y bastante, bastante engorroso eh, trabajar con tanta cantidad de información, bases de datos. Por lo tanto, hay, esto requiere un estudio constante por parte de los técnicos de, de reablado, que incluso tienen que buscar información y meter nuevos términos en directo. Por otra parte, eh, en contrapunto con el reablado, tenemos eh, lo que es eh, la escenotipia. Eh, este departamento de gestión de directos de escenotipia pues lleva un poquito todo el tema de, de la gestión de los directos que están aparte de la televisión, es decir, pues reuniones, meetings, eh, grandes eventos de, de empresas como por ejemplo puede ser eh, juntas de accionistas. ¿vale? En la stenotipia eh, es un método de, de escritura rápida que consiste básicamente en una máquina conectada a un ordenador que está asociada a una base de datos y lo que se hace es una escritura por segmentos esto pues bueno eh, tiene muchísimas ventajas como que se puede escribir entre 3 y 5 veces eh, más rápido por ejemplo que con la mecanografía convencional y se puede tranquilamente eh, transcribir una conversación digamos eh, a un ritmo natural eh, prácticamente de una manera literal actualmente en el departamento pues eh, se trabaja diariamente haciendo transcripciones para series películas eh, plenos de ayuntamientos y, por supuesto, ya la que está cobrando muchísima fuerza, la transcripción de juntas de accionistas para grandes empresas. Eh, por supuesto, se hace en varios idiomas también, no solo piden castellano, sino también otros dos idiomas que últimamente están demandando bastante, como puede ser el inglés o el, o el portugués. Eh, al fin y al cabo, las traducciones... Eh, son un poquito también van bastante de la mano de, de lo que es la accesibilidad y desde mira lo que te digo trabajamos siempre con traductores eh, no sólo nativos y que hacen bien su trabajo, sino que también conocen un poquito el mundo de la accesibilidad y creemos que es bastante importante. Hoy en día eh, básicamente todo en internet eh, es audiovisual, es multimedia, hoy en día, eh, todos lo, todas las compañías o plataformas de vídeo bajo demanda eh, trabajan con audiovisual eh, incluso en las redes sociales, los vídeos de WhatsApp ¿vale? toda esta información tiene que ser accesible para, para toda la gente y es verdad, se está haciendo un gran trabajo se está haciendo mucho esfuerzo eh, por parte de profesionales y también por parte de voluntarios. Pero ojo, cuidado, porque hay que, tener, hay que tener en cuenta que gran parte del colectivo de personas sordas no les basta solo con el subtitulado, necesitan una adaptación. Y ahí, ahí es donde entra la especialización, ahí es donde entra empresas de accesibilidad audiovisual, como mira lo que te digo. La tecnología y la accesibilidad van muy de la mano y, como he dicho anteriormente, es importante no dormirse y estar siempre a la última. Desde mi lado que te digo, tenemos el compromiso de siempre estar investigando nuevas formas de hacer accesible el contenido. Por ejemplo, actualmente eh, se está trabajando en aplicaciones con realidad aumentada, lo que va a permitir al usuario que lo necesite ir al lugar, sacar su teléfono móvil y, por supuesto, poder disfrutar de todo el contenido sin ningún problema. El futuro. Eh, yo creo que es bastante halagüeño bastante en el sentido de que la tecnología va a ir evolucionando y con ello también las normas de accesibilidad serán mucho más sencillas y seguramente lleguemos un día en que la accesibilidad, lo que es la palabra accesibilidad, eh, no se use en estos términos, sino simplemente que pase desapercibida de al resto de la sociedad.